Venga, 3, 2, 1, ya estamos grabando ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí en San Juan al aparato Acabamos de volver de 3 horas de bici Y tenemos notición Nuestro buen amigo y mejor ciclista David Valero Se ha proclamado subcampeón del mundo en Les Gets Solo por detrás, además, ojo Del que es el mejor ciclista de mountain bike De todos los tiempos Que lo ha demostrado, ¿eh? Logrando eh, su décimo campeonato del mundo Pero Valero, solo por detrás de Nino Schurter Subcampeón del mundo Valero, no sabes cuánto nos alegra. Cerro este Carden, conjunto primero. Sí, no hay diferencias. Línea limpia para ambos. Por el interior del árbol, David ha preferido el exterior. Ojito estos tres metros. Ojito que lo ha cogido por el interior, ha evitado esa roca. Ahí está Shuter, ha salido primero del bosque. Vamos a ver si ha, ido, si ha ido dónde está David. No, le ha abierto, le ha abierto, gas, le ha abierto, le ha abierto a David. Se ha ido Shurter, David parece que se deja ahí, como si se conformase con eh, la medalla de plata, que sería sensacional. Ahí va Nino Shurter en pos un nuevo título mundial. Se ha ido, se ha ido, se ha ido Nino Shurter en la última vuelta, pero fantástico el de Baza, sí señor. Ahí está, Lavín, Nino Shurter, campeón del mundo. Nino Shurter que también lo fue en la prueba de relevos, no participó en la prueba corta y nos ponemos de pie. Medalla de plata en los Juegos. Medalla de bronce en los Juegos, medalla de plata en el Mundial. Ahí está, el de Baza. Sí, señor, contentísimo. Le dice a Nino, eres el jefe, pero yo soy el segundo. Por fin se ha cerrado la cremallera. Wow gallina de piel, como diría... El... Tú, por cierto, os dejo aquí abajo la entrevista que tuvimos eh, con David Valero, donde nos cuenta, entre otras cosas, de hostia, yo cuando hace unos años trabajaba en el campo con mi padre, etc. Bueno, donde explica todo esto, donde explica la medalla olímpica, donde explica su progresión. Link aquí abajo, por si queréis verlo entero, porque es una auténtica pasada de entrevista y, sobre todo, una auténtica pasada de, de ciclista. Bueno, auténtico carrerón del de Baza para lograr este subcampeonato del, del mundo en una temporada brutal que está haciendo en las últimas en las últimas carreras, llegaba muy muy bien Y llegaba muy muy fuerte Y uh, estuvo toda la carrera entre los líderes Toda la carrera en la pelea, toda la carrera Luchando por esta victoria Pero en, incluso, llega a liderar ¿eh? incluso eh, Pero la última vuelta le acaba De remachar y se le escapa Nino Schurter Justo al revés de lo que pasó En los Juegos Olímpicos hace Más o menos un año, yo creo que Schurter decía Me cago en 10, como llegué ahí mano a mano Para ser campeón del mundo con Valero Este a ver si me remacha, pues justo al revés De lo que pasó en los Juegos Olímpicos en Tokio, donde va Valero venía de la última posición, eh, después de una mala salida, ¿os acordáis? Llega en la última vuelta a contactar con el grupo donde está Nino Schurter y llega un momento donde se tienen que jugar la cuarta o la tercera plaza, es decir, el acceso a medallas. En ese caso, Valero remacha a Schurter y consigue la medalla de bronce. En esta ocasión, unas veces se gana y otras se aprende a ver, subcampeón del mundo ya es ganar también, eh, ha pasado al revés. Y quien ha remachado a Valero ha sido el 10 veces campeón del mundo. Nino. David, David, David, David. Vale, David. Vamos a romper a Nino en ese repecho. Ay, Nino. Mira, mira, mira lo que cuesta subir para la cara. Mira lo que cuesta, que conviene la canción. Y arranca rápidamente, baja una corona y ahora se comenta. Arriba, justo arriba, justo arriba, se David, el vuelo, muy bien, liderando con ese pequeño margen sobre el que ves y.. A ver que está, el tercero cuarto. Está tercero cuarto. ¡Ahí sí, sí. está David! ¡Vamos, Valero! O que después te claro, en el público. Hostia, tú, Valero, te equivocaste al hacerte corredor. Yo me equivoqué a hacerme youtuber, filmmaker. Tío, mira, qué terracita de cosas me ha pañado aquí más buena, tío. Joder, sí, por aquí puedes entrar directamente al comedor, ¿no? Sí, pero que si tienes frío? No, no. Vale. Dice, no, no, yo soy un valiente. No soy un valiente refriado, pero bueno. Sí. Vale. <risa> Digo, ha hecho un día de puta madre hoy, ¿no? Como, como se suele decir, ¡Día perfecto para la no, práctica del no. ciclismo! Oye, tú y yo, justo después de las medallas, tuvimos... de, de la medalla, perdón, ya aquí, ya hablo como si hubiera sí. cinco, sí. justo después de la medalla, eh, tuvimos una charla en tu casa ahí muy bonita, tal o sea, donde me contaste tus inicios. Entonces, me gustaría que me volvieras a contar eso. Cuando estabas ahí trabajando en el campo, cuando estabas ahí luego trabajando en, un, en bicicletas, o sea, en una, sí, en una tienda, tienda de bicis sí. ahí de mecánico, ¿Y cómo ahí poco a poco llegó todo esto? Bueno, al final eh, yo no me gustaba mucho estudiar, como más o menos casi todo el mundo sabe. A los 16 dije, igual, well, estoy, estoy estudiando, eh, no iba a acabar a eso porque me iban a quedar toda. Y bueno, sabiendo que mi padre pues, tenía el trabajo, podía trabajar con ellos y al el siguiente año tenía la opción de pues, apuntarme como apunte Arnold, a sacarme de graduado por la noche y por el día estuve trabajando. Me, me he buscado la, la formación del trabajo y el valor de lo que vale un euro. <risa> y, y bueno, así estuve cuatro años donde estuve trabajando con mi padre en el campo, que tiene, pues, tiene tenía, me acuerdo que lo más duro era cuando te iba a segar en verano, que hacía una chicharra que no veas, o invierno el frío cuando iba a aceituna. Y, y así estuve cuatro años compaginando pues la bicicleta por, con mis amigos eh, el trabajo y, y bueno pues, mi mujer estaba ya con mi mujer tenía novia y era un poco todo como una vida normal de cualquier persona al final van enfocándose un poquito a hacer su casa a hacer su vida a hacer todo su formar su familia y, y bueno ya ahí tuve la suerte luego en una tienda estaban buscando un mecánico y bueno una, pues tiene relación con la tienda de que va a comprarle el trato que tienen corre tenemos un grupillo de amigos corríamos con el nombre de la tienda y, y le dije mira, yo si queréis probamos y, y yo he hecho una mano si, si os encaja bien y si no pues nada cada uno por su parte y están amigos y bueno esto ahí tuve otros cuatro años hasta que claro ya cada vez tiene más tiempo para entrenar ya cuando de ir paso a la tienda pues eh, podía, tenía dos horas al mediodía para entrenar o podía entrenar por la mañana y claro, mi estado de forma ha ido mejorando, poquito a poco, poquito a poco iba mejorando. Y ya empecé a correr algo más a nivel nacional. En 2013 corrí mi primer Open de España y, y lo gané. Fue un, un comienzo para mí bonito, porque al final fue todo consecutivo, sin dejar eh, mis pensamientos. Al final mi pensamiento era pues, tener mi familia, mi casa y, y esto, por lo que venga, pues ha venido. contento con la segunda plaza, pero con un sabor un poquito dulce porque estás toda la carrera ahí peleando, dando un poquito la cara y todo eso, al final creo que me ha faltado un poquito de cambio de ritmo, pero bueno, muy contento eh, poder conseguir esta medalla, para mí la verdad que me da tranquilidad de cara también a la semana que viene, a la última prueba de la Copa de, del Mundo y... .y nos vamos con un buen recuerdo aquí de Lesgas. Al final era un poquito intentar salir lo mejor posible, estar adelante, ver situación de carrera, ver a ver cómo iban respondiendo el resto de gente, a ver cómo me encontraba yo también, la verdad que la primera puerta. Han sido duras, pero eh, conforme ha ido pasando la carrera he, entrado, he estado entrando en, en dinámica, encontrándome mejor y, y bueno, la verdad que, que creo que ha sido una carrera perfecta y, y, de, y dando todo lo que tenía dentro. Y ahora que celebrarlo con todo el staff, con todos los compañeros de la selección, con, con el equipo y la verdad que, que contento, contento de, de finalizar así casi esta temporada. Creo que esta siendo una de mis mejores temporadas a nivel deportivo y esperemos que da mucha guerra aquí adelante. A ver... Yo de nuevo, eh, no quiero hacerme pesado Dejo aquí abajo el link al documental En Leyenda de tartesos Con todo el BH Templo Cafés Dejo aquí abajo el link a la entrevista que hicimos Con David Valero después de conseguir La medalla olímpica Y muchas más cosas que vienen Pero yo quería aprovechar para felicitar Y, y bueno, y, y para destacar El proyectazo del puto loco Del buen amigo de Carlos Coloma Que después de conseguir la medalla En Río en 2016 eh, Logra convencer a una serie de patros, entre ellos BH a Templo Café tal, para decir, quiero montar el mejor equipo de mountain bike español de todos los tiempos. Yo soy medallista olímpico, pero el siguiente medallista olímpico saldrá de este equipo. Pam, David Valero. Quiero que la primera chica con medalla olímpica femenina también esté en este equipo. Ahí están eh, Rocío del Alba y Natalia Fischer, que no han tenido su mejor mundial en este caso, que van a pelear para conseguir plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, es decir, para, para dentro de un año, un año y pico. Sobre todo, por cierto, Natalia Caída dura de Natalia Mucho ánimo y mucha fuerza Espero que te recuperes lo, lo antes posible Bueno, pues Coloma el tío monta este pedazo de proyecto Y cuando todo el mundo le decía Va, tú ya, retírate, vete a lo tuyo Vete a ser, eh, yo qué sé, empresario O exciclista y disfrutar Y de nuevo, hostia, después de la medalla olímpica de Valero el año pasado Ahora un subcampeonato del mundo Y durante todo este año la están liando muy, muy gorda Así que, uh, oye para los que todos los que dudaban de si Carlos Coloma, después de haber conseguido la medalla olímpica, hostia, cómo este tío que es un loco, un motivado, un flipado, un auténtico tal, va a lograr ser manager del mejor equipo de mountain bike español de todos los tiempos, eh, ahí lo tenéis. Venga, que no te gane el Suizo! Tú puedes, tú puedes. Tú. Uh, estos días nos quejábamos de calor y ahora nos va a caer no enfoco para ahí que hay unas nubes que se va a cagar la pera, pero bueno, vale. espero que se esté escuchando bien. A ver, yo en cuanto a todo este proyecto de Coloma, de Valero, de Rocío, de Pablo Rodríguez Guede, de Natalia Fischer, de David Campos, de Nuria Bosch, de... Bueno, este BH Templo Cafés, solo puedo decir que estoy orgullosísimo de que desde aquí, desde la productora, les pudiéramos seguir en todo el proceso hasta conseguir la medalla olímpica en el proceso de este inicio de temporada eh, de este año que, que hicimos en leyenda de tartesos eh, joder la verdad es que una carrera espectacular pero sobre todo espectacular poder vivirlo al lado de colo como pareja y luego hablando y siguiendo tanto a pablo como a natalia como a david como a roci haciendo entrevistas con ellos así que yo os dejo los links aquí abajo creo que son entrevistas deportivamente muy ricas pero sobre todo humanamente espectaculares tanto para los que seáis ciclistas como para a los que seáis yo que sé, emprendedores o estáis pasando una depresión de cómo hay que pelear, cómo hay que luchar, cómo hay que ser siempre muy humilde y, y a mí la verdad es que hostia, eh, la persona donde mejor queda eh, ejemplificado esta humildad, este trabajo, esta constancia y este perseguirlo es Valero que hace nada como aquel quien dice, estaba trabajando en el campo con su padre, luego en una tienda de bicis, luego pasa profesional y luego, pam, campeón de España, campeón de España, campeón de España. Campeón de España ¡PUM! Medallista olímpico, subcampeón del mundo Así que dejo por aquí alguna de estas charlas para que lo flipéis Y link aquí abajo Tú ahora tienes 32 Sí O sea, llegas al momento perfecto Sí, al final también lo bueno, que eso es mi segunda olimpiada, ya sea lo que, me, lo que me enfrento Tengo que estar tranquilo, quitando los cinco minutos antes de la salida, donde tengo que estar 100% activo y ya está A ver, pitonizo, galero, resultado Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacer ilusiones, pero tampoco, no sé, es que quiero dar todo lo que tenga dentro, quitarme la espina de Río y luchar el todo por el todo, así que también a lo mejor son mis último juego no sé. Se tiene el respeto a la gente, no se intenta hacer daño a nadie, pero ese día tu hueco sí. es tuyo, y ya te lo es el otro día, el tu lugar, hueco es el tuyo, el de tu hijo, el de tu mujer, el de tu equipo, el de tu país, y el hueco es tuyo desde que se llega ahí, se... te curdas con un entrenamiento, lo ves en el ascensor, donde sea, lo que es yo. Con educación, con respeto, con cariño, pero... Sí, tenemos que ir con la mente hecha. ¿Qué? que Va a ser una carrera súper dura, que allí nadie no va a regalar nada, y pero hay que dejarse los cojones. Y a la mirada los dos va a ser lo que como os traten en carrera. Si os ven con hambre y con ganas de comerlo, el mundo se... se van a acojonar, porque son humanos.